Tiene la palabra la senadora Rieta. Gracias, señor presidente. Uno no sabe se ha despertado de un mal sueño, porque realmente choca haber finalizado la sesión de ayer escuchando al Partido Popular hablar de libertad y democracia e iniciar este pleno prácticamente con las mismas palabras, libertad y democracia. Y lo digo desde el convencimiento que si alguien estos últimos años se ha cargado muchas libertades y no ha aceptado lo que supone realmente la democracia, ha sido el partido que hasta ahora formaba el Gobierno, el Partido Popular. A nuestro juicio, hablar del tema de hoy supondría atajar y discutir directamente sobre lo que ha supuesto la 11 y en este sentido una de las enmiendas de sustitución que planteamos es precisamente derogar la L11, seguir trabajando por un pacto educativo que traiga consigo una ley, una nueva ley de educación consensuada, trabajada, no solo entre los partidos políticos, sino entre los diferentes agentes sociales y educativos, y que realmente sea una ley democrática, que sea una ley, la ley que todos y todas deseamos, y no la ley que un partido ha impuesto o impuso. Otra de las enmiendas que, que planteamos también está relacionada con la libertad, porque claro, hablar de libertad de centro, que hablaremos y sobre todo en la segunda parte, es, es muy correcto, pero vamos a hablar de todo, todo, todo tipo de libertades. Y yo cuando hablo de libertades me gusta hablar también de la ley Mordaza, de la falta de expresión, la, la falta de libertades de expresión, de reunión, que, existen, que existe eh, en, este, en este estado. Y dentro de ese contexto de libertades, efectivamente, vamos a ver y vamos a analizar lo que supondría para unos y para otros lo que eh, significa libertad de centros para, para los padres. Y miren, les voy a adelantar más. Vamos a garantizar la elección, el derecho que tienen los padres y madres ¿A matricular a sus hijos o a sus hijas en el centro que quieran? Bien, vale. Pero vamos a hablar también de los desembolsos económicos, porque ¿cómo se pudo entender que existan centros en los que una parte les paga el Estado, pero otra parte también están pagando las familias? No, pues intentemos que todos estos centros concertados, que funcionan con fondos públicos, porque efectivamente las familias no tengan que pagar absolutamente nada. hablemos también de eso. Pero quizás sea importante empezar por el principio y a ver si lo aceptamos todos y todas y decir, para todos nosotras, para todos nosotros, el eje vertebrador, el eje central del sistema educativo es la escuela pública, es la enseñanza pública. Entendemos que existan centros concertados que complementen, de algún modo, la oferta pública existente. Pero vamos a informar a estos padres y además vamos a poner los medios para ellos que el hecho de matricularse en un centro concertado no suponga que tenga que pagar nada, sino que va a ser gratuito porque el Estado lo está subvencionando. Y luego, efectivamente, creo que hay que potenciar la autonomía de los centros. Pero bueno, potenciar la autonomía de los centros empieza también por entender que los centros todos deben funcionar de modo democrático. Y entonces, pues vamos a poner en marcha unos consejos escolares que reflejen lo que es la comunidad educativa, en la que participen padres, madres, profesores y participen a ciertas ciudades, incluso los propios alumnos, que de alguna manera marquen ellos el plan de escuela que quieren, sueñen entre ellos el centro que quieren desarrollar para que respondan mejor a esas necesidades de educación de los niños y de las niñas. Decir, vamos a hablar de democracia, no vamos a intentar, no vamos a imponer que sean los directores de turno quienes decían todo a su ente todo. Entonces vamos a hablar de esto, también de consejos escolares, y esto también es hablar de autonomía de los centros. Y luego, una última enmienda, que es la enmienda decía de adición, y es: vamos a velar también para que aquellas familias que puedan matricular a sus hijos, en centros concertados, que sean religiosos en base al plan de estudios, porque les pueda gustar, pero que ellos no sean creyentes, que tengan la posibilidad de no asistir a clases de religión y que ese centro les plantee alternativas progresistas a esta clase. Vamos a velar también por eso y vamos a intentar señoría. además, y al mismo término, que los inspectores garanticen esta libertad de los padres y las madres de matricular a un niño y una niña en un centro privado religioso. Pero que no quieran llevar a su niño o a su niña a clases de religión. Es que Casco.